Si este programa triunfa, es porque me he desnudado. No, no me voy a desnudar. ¿Sí? <risa> si este programa triunfa, es porque he tirado dados. Que expresión más segura. Si sí. este programa triunfa, es porque te he pegado una hostia. No, ni siquiera le he pegado una hostia a la... a la. cara, ahora sí. Si este... Y se va a cargar la pantalla otra vez. Ah, putos euros, vale. Si este programa triunfa es porque he movido manos, manos de jazz. No ah, si, este programa triunfa es porque... si este programa triunfa es porque... Si este programa triunfa es porque. tarara, tarara, tarara, ¿Es porque me beneficio a la mujer del dueño de YouTube? Ay, lo pienso. Prefiero no pensar. Si este programa triunfa, es porque yo molo mucho. Si este programa triunfa, es porque ahora mismo estoy viendo florecitas. Y no a mí mismo, porque si me veo a mí mismo ya... Si este programa triunfa, es porque se lo juega. Si este, todavía así, si este programa triunfa es porque... No lo sé. Si este programa triunfa... Oye, si hacemos... Mira, si hacemos un capítulo entero, entero, de mí diciendo, si este programa triunfa es por... lo que sea. Y hacemos pim pam, pim pam. Si este programa triunfa es porque...